Soy el maestro Ricardo Rodarte Ramírez, el día de hoy vengo a presentarles los resultados de la investigación el uso de las TIC en los profesores de tiempo completo de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana. El asesor y directora de tesis de este trabajo fue la doctora Rocío López González. Bueno, nosotros planteamos este, el conflicto de que no existía un diagnóstico del uso que hacían de las TIC. Los profesores de esta facultad de música eh, en general, en el ámbito mexicano del contexto de la educación superior, es poco la información que se tiene sobre el tema. Un trabajo anterior que retoma esta importante cuestión es el trabajo de Olivas, que se desarrolló en la Universidad de Sonora el año pasado. El objetivo general del trabajo fue describir y analizar el uso que le dan a las tecnologías los profesores de tiempo completo. De la licenciatura en Música en la Universidad Veracruzana. Eh, algunas cuestiones particulares que nos interesaron fueron qué recursos tecnológicos utilizaban esto es que, por ejemplo, la tableta, el teléfono celular, la computadora con qué frecuencia y para qué las usaban. En el aspecto institucional son los servicios los que nos interesaban, el correo de la UB, los blogs, las páginas personales, qué era lo que estaban utilizando así como identificar qué percepción tenían, si eran buenas, malas, este, si les traía algún beneficio para sus actividades académicas a los profesores. Eh, reconocer cuáles son los usos que hacían dentro del ámbito de la música y también conocer si había diferencias por edad, género, grado académico y los programas de estímulos a los que estaban adscritos los profesores. Fue una investigación de carácter cuantitativa. De tipo exploratorio y descriptivo, en base a que no había un estudio previo en la facultad de este tipo. Se utilizó un, un cuestionario que estaba eh, compuesto por 10 partes, que se trabajó en el marco de un macroproyecto de la institución llamado Brecha Digital entre Estudiantes y Profesores, al cual le agregamos una onceava parte eh, titulada Conocimientos, Percepciones y Actualización Académica en TIC. Esta pretendía profundizar en cuestiones de música, en las percepciones también que los profesores tenían de sus propias habilidades tecnológicas, así como la actualización que ellos preferían eh, mantener dentro del, de la institución. La población total de estudio fueron 26 profesores, de los cuales participaron 22. Eh, fueron 14 hombres y 8 mujeres. Eh, 13 se rehusaron a participar y uno pidió una licencia de ausencia. Eh, en general, del total de la población pues, impera el grado de maestría. Eh, encontramos más profesores que están dedicados a la docencia del piano y de la guitarra. Y el promedio general de edad es de 51 años. Eh, los resultados que tenemos este, en, en análisis descriptivos por variables son que en la posesión de dispositivos no todos los profesores eh, tienen los, los mismos aparatos. Eh, encontramos que la laptop es la que impera en toda la población. Alguno otro, por ejemplo, como la tableta tiene menor integración eh, y, y esta, este último dispositivo tiene un amplio impacto actualmente en la música. Se están desarrollando importantes aplicaciones en estos últimos años que tienen un gran auge. En relación a la percepción de las TIC en las actividades académicas, encontramos que el poseer una laptop, computadora, tableta o celular con conexión a internet no es un símbolo de prestigio, así lo opina la mayor parte de la población, con un 82%. Eh, por otra parte, la, el dispositivo que sí representa indispensable para las actividades académicas es la laptop. Eh, en la tableta se dividen más los resultados, entre muy de acuerdo, de acuerdo indeciso y en desacuerdo. Se distribuyen equitativamente. Eh, Pocos son los cursos que se toman en la disciplina, esto de los últimos dos años que se pregunta, eh, los cursos de apoyo con pago son todavía menos los que se están tomando. También en la frecuencia de los usos de servicios institucionales, muy pocos profesores son los que siempre utilizan el, el correo electrónico, por ejemplo, que es un recurso muy importante para la institución, que se utilice ya que a través de él se mandan mensajes oficiales de la universidad. También son un poco consultados o en, incluso con un cero de siempre los blogs institucionales. Eh, por otra parte, la página institucional también algunas veces impera con un 27%. Los conocimientos que el propio profesor declara tener es la mitad, cree tenerlos en medios. Eh, la minoría eh, están en, en por debajo de mínimos y nulos. No obstante, solamente algunos tienen óptimos, que sería lo deseable. Los resultados que encontramos por la relación eh, de variables, que son edad, género, grado académico y programas de estímulo. Los profesores jóvenes son los que demuestran hacer mayor uso de las TICs, eh, usar los, más, los servicios digitales que están ofreciendo a la Universidad Veracruzana y el mayor nivel de habilidad en todas las tareas que tienen que ver con los dispositivos. Eh, aquí encontramos también que la percepción de conocimientos sí tiene que ver o está relacionada con la edad los profesores más jóvenes que se crearon dos grupos de edad, uno de menor de 51 años y otro mayor de 51 años, encontramos que los menores de 51 años eh, son los únicos que declaran tener conocimientos actuales óptimos. Eso en comparación al 0% o a ningún profesor que declara tenerlos eh, óptimos, profesores de 51 años o más. En género, los profesores varones son los que adquieren más dispositivos eh, la laptop, la tableta, las computadoras, que las mujeres. Utilizan más los dispositivos móviles, eh, la tableta, el celular, para el ámbito académico y no académico. También dominan las tareas avanzadas, como el uso de operadores booleanos. Descargan por torrentes de bits y utilizan, en el caso de música, las funciones MIDI que incorporan algunos dispositivos musicales. Eh, un hallazgo muy importante es que las mujeres declaran no tener un nivel avanzado en ninguno de los dispositivos. Algunos ejemplos es que en la habilidad para tareas de multimedia y género o en la conversión de audio, eh, las mujeres mantienen el 0% incluso en habilidades eh, avanzadas e intermedias. Eh, los profesores son los que dominan estas actividades de edición y conversión de audio, que son muy relevantes para la disciplina musical. En el grado académico, se hizo la diferenciación entre profesores de licenciatura, maestría y doctorado. Hallamos que los profesores que ostentan el grado de doctorado sí tienen una diferencia respecto a los demás. Eh, por ejemplo, eh, son los que utilizan el Google Académico, utilizan las palabras claves, y también son los que poseen más dispositivos, particularmente los que son de la marca Apple. En el uso de recursos institucionales, eh, el correo institucional es el que más lo utilizan los doctores en siempre también y también el uso de la biblioteca virtual. Eh, si sumamos los porcentajes de frecuentemente y siempre vemos que son los que más, más lo están utilizando. Eh, la última variable de programas de estímulo tiene relación con los cursos de actualización que se tomaron. Cuatro de cinco cursos son los que pertenecen a los programas de estímulo de PEDPA y PDA. Y también los que no pertenecen a PROMEB son los que presentan nunca en el uso de servicios digitales, eh, del correo institucional, los blogs, etc. Eh, algunos ejemplos es, por ejemplo, en conectar y configurar un proyector o la conexión de dispositivos móviles a Internet, encontramos que los que sí pertenecen a PROMEB tienen diferencias con los que no. El 23% eh, que sí pertenece a PROMEB contra el 9% que no, no, no pertenece en niveles avanzados. Y también en el nivel intermedio, del 0% que mantienen no pertenece a PROMEPO, en el 18% que sí. Eh, las conclusiones en general, poniendo ejemplos con otros estudios, eh, el CROVI en 2009 hace un estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México que investiga a todos los profesores de las distintas áreas de conocimiento y encuentra, particularmente en el área de humanidades y artes, que se hace un uso muy básico de las TICs en la disciplina. Eh, se argumenta que tienen poca integración incluso por las mismas características de la propia disciplina caracterizada porque no crean información sino que la consumen. Bueno, nosotros encontramos algo muy similar en que se crea más, perdón, que se con, nosotros encontramos algo muy similar en que se consume más la información en, en comparación a la que se crea. También tienen una alta percepción de las tecnologías, pero en la práctica eh, demuestran eh, lo contrario, no se refleja completamente. Eh, los resultados generales de todo el análisis del cuestionario es que hacen un uso intermedio y su propia autopercepción que ellos tienen de las propias tecnologías así lo declaran. En relación con otros estudios del ámbito musical, aunque en ámbitos escolares de nivel básico encontramos que los estudios de Sabes 2007 y 2010 hechos en Reino Unido muestran que los profesores hacen un uso muy básico del software especializado y que pocos toman cursos de actualización lo cual nosotros también lo hallamos. Se logró tener un diagnóstico institucional eh, que puede ser muy importante para encontrar qué se puede mejorar en la institución, se tiene como un registro histórico eh, que ya hay trabajos previos en la Universidad Veracruzana como el de Casillas y Suárez en 2008 que hacen una periodización de la Universidad de Veracruzana en la cual puede incidir esto eh, para marcar un antes y un después de la, del auge de las tecnologías eh, por facultades de, de la propia universidad y en este caso de la Facultad de Música. También sirve para incrementar la una escasa literatura en el contexto de la educación superior del ámbito mexicano. Algunas eh, líneas que se pueden trazar para estudios a futuro, son que se puede hacer estudios en lugares de danza, en facultades de danza, de teatro, para conformar una visión panorámica de las artes. Eh, ver cómo están utilizando las artes, quizá contra las ciencias administrativas o verlas con las ciencias sociales. Eh, de otras modalidades de contratación, en este caso hicimos un estudio con profesores de tiempo completo, ya que no había antes estudios de este tipo, eh, que involucraran estos actores que son los más importantes por contrato colectivo para la institución, sin embargo eh, los profesores que están contratados por horas o por medio tiempo es importante que se indague sobre ellos para tener también una visión amplia sobre qué ocurre en general con todos los profesores.